Así que nosotros estamos muy orgullosos eh, del prestigio que nos da la posibilidad de poder trabajar en conjunto con la Asociación Argentina Brandus, la Sociedad Rural de, de Corrientes y obviamente el Gobierno Provincial en lo que es una organización de un evento de esta característica. Eh, para nosotros, ya es el cuarto evento que estamos organizando aquí en Corrientes. Este evento es un evento que trasciende lo nacional, que va a lo internacional, que es regional, por lo tanto. Eh, vamos a doblegar, estamos doblegando los esfuerzos para, para hacer un, un, un evento organizado de primer nivel teniendo en cuenta, más aún, lo acaba de decir Víctor, todos los eh, invitados que van a llegar de distintas partes del mundo nosotros venimos a aportar en nuestra experiencia en cuanto a la organización de eventos eh, vinculados a, al agro en general exponencial eh, se ha volcado cada vez más a la ganadería, eh, también lo hace cuadro y bueno, venimos a aportar comunicación fundamentalmente para difundir todos los grandísimos contenidos que vamos a tener, nosotros vamos a estar abocados fundamentalmente eh, en la última etapa de, del Congreso Mundial que se va a llevar a cabo acá en el predio de la sociedad rural del 25 al 27 de, de abril eh, y vamos a estar trabajando obviamente, ya lo no estamos para transmitirlo eh, y de streaming, nuevamente, por lo tanto va a trascender también nuestras fronteras, lo vamos a estar transmitiendo en nuestro sitio web de y desde nuestro lado, nada más que decirle, era muy breve lo mío, agradecerle por supuesto a la Asociación Argentina de Granja, a Víctor en, en su representación, agradecerle a la Sociedad Rural de, de Corrientes, Estamos presentes luego ya de la conferencia de prensa en esta presentación del Congreso Mundial de Brangus con Diego Abdo, quien es gerente de comunicación de Exponenciar. Bueno, Diego, consultarte en un principio, ¿cómo estás, cómo se encuentra Exponenciar de cara a este Mundial? ¿no? Bueno, con muchas expectativas, muy orgullosos de, de poder estar organizando este, este evento que trasciende la frontera nacional porque es un evento internacional, es un Congreso Mundial de Brangus, una de las razas más importantes de, de la Argentina y del mundo en cuanto a ganadería, así que nosotros, trayendo toda la expertise que tenemos como empresa organizadora de eventos, organizamos dos dos exposiciones que son de las más grandes de la Argentina Camino y Sabores, abocada a los alimentos y las bebidas típicas de nuestro país, y Expo Agro, que acabamos de organizar hace pocos días atrás, que es un evento el número uno de la Argentina en cuanto a agricultura, eh, también ganadería y bueno y la agroindustria en general. Y en Corrientes también estuvieron participando, estuvieron organizando eventos, ¿no? Sí, ese es el cuarto que organizamos. Estuvimos organizando eventos con distintas razas, asociaciones de razas. Brahman, Braford, hemos hecho también la Nacional de Brangus el año pasado y ahora estamos con este Congreso Mundial, específicamente con la Asociación Argentina de Brangus, eh, que lo vamos a transmitir también de manera digital. Eh, y que estamos abocados a los últimos tres días porque los primeros son todos de recorrida que organizan en distintos establecimientos los últimos tres son específicamente de exposición y ahí es donde vamos a brindar nuestro aporte Y pu puntualmente sobre este Congreso Mundial de, de Brangus bueno, ¿Qué le aporta expon exponenciar a este evento, a este Congreso? Bueno, la aporta el expertise que tiene una empresa que organiza, como te decía, los eventos algunos de los eventos más importantes de la Argentina nuestra experiencia en cuanto a comunicación eh, contamos con respaldo también de, del diario Clarín, del diario de, de la Nación, que son parte de los accionistas de la empresa, eh, y bueno, toda nuestra expertise en comunicación y, y conocimiento de lo que es el sector, y además, por supuesto, lo que tiene que ver con la, con la experiencia en cuanto a organización de eventos. Lo que queda el año exponencial, ¿tiene algo ya pensado para corrientes? Bueno, tenemos este evento en particular eh, eh, ahora el 25 al 27 de abril y fines de mayo. Tenemos un nuevo evento aquí en el predio de la Sociedad Rural de Corrientes, que son las exposiciones nacionales de Brahman, de la raza Brahman, de la raza Braford, y también estamos trabajando con, con algunas razas de ovinas, por lo tanto, bueno, eh, estamos dentro de poquito también volviendo en mayo. ¿no? Muchísimas gracias. A vos.